El programa incluye la presentación de experiencias, es decir, un poco el trabajo en territorio, que los proyectos que organizan este encuentro tienen, van a presentarse avances de los proyectos de investigación, estos proyectos de investigación refieren a la temática de eh, vínculo, lazo social y educación en la escuela secundaria, a, los, a las prácticas de lectura y escritura eh, en la comunidad sorda y eh, también van a presentar las compañeras de trabajo social calidoscopios del reconocimiento historia de la comunidad sorda argentina en clave cartográfica que eh, trabaja en, en especial la historia de la LSA, la lengua de señas argentinas y eh, de la comunidad sorda argentina. Estos proyectos están todos en curso, ninguno ha finalizado, así que eh, veremos como también un poco la cocina de la investigación, las decisiones metodológicas y algunas primeras eh, aproximaciones a, a los resultados que pueden ser interesantes en el marco de la educación inclusiva, la integración educativa y, eh, en general, la educación de las personas con discapacidad. en 10 años que cumple este año el programa de discapacidad de universidad de la Universidad de Buenos Aires estamos en tiempo de, de balance y de, de pensar en todo en todo lo trabajado así que bueno parte de esas reflexiones es lo que mmm, venía a compartir en, en esta oportunidad que tengo otra vez el gusto de estar acá eh, y también a, bueno, llevarme un montón de aprendizajes como de las mesas que de trabajo que hay previstas, eh, donde rescato muy especialmente todo lo que tiene que ver con los relatos de experiencia y la reflexión de los docentes y de los equipos en relación a sus prácticas. Sin eso no hay educación inclusiva posible, así que es como una condición fundamental y en esta jornada ese es un, un plato fuerte.